Veneno, Manolo Veneno, Jungtai, en el ritmo. No hay odio en el coral el delivery perfecto. Voy a 220 por hora evolucionando neuronas. dos invertido 1600 bolsillos abiertos. Los pongo a dar la hora y a soplarme el instrumento de viento detonado. Porque te además de decir que nada inventado. Quedaron arrasados y adelantados. Sin mirar para el lado, ando zarpao. El que quiera apretar que haber turbado la posta No sé si entienden el nivel. Más barra que la cana, San Miguel, plus 5 no Soy en telpos te de chino. Mandarina este papel y la evidencia. Las vivencias están tatuadas en mi piel. Consciente del entorno, pero más. ver, ya sé no es quién Me pasan mintiendo ellos mismos también No friend in the industry ya no es secreto que la industria no hay fiel. Ando ready pa' lo que toque hacer sin fantasmeo No tropiezo con la misma piedra Porque la pateo, no hay de confianza Por joseo oh, si te va a tapar los ojos No mires por entre medio de los dedos Siento que es momento de lo que merezco El camino ha sido largo Pero me mantengo fresco a lo grotesco Regando el cuesco al barrio alto por la presidente riesgo va a llegarle lamentablemente aparentarle ustedes se dejan llevar por el gil que más parle ando en una nave tintia como la interfaz colorescarle soy de hacerlo a mi manera y a juntarle. no ando con disfraces no diga que va a hacerlo si no lo hace dicen que va a ser un brígido en lo de una no nada si por eso nunca le he bajado pase lo que pase la película es real lugar y tiempo equivocado y no estamos en colateral se la cante así tal cual 40 Mucho pa' tu seso Cuando me hablan a ellas hago teso Los dejo tieso como un saque mezclado con un expreso. Viven mi el sin hueso y no estamos para eso Voy por millones en el banco, sea sucio blanco Porque ni con el servicio de los impuestos internos me estanco Se siente ready cuando tú mismo juego te tranco Pa' hacerte tira o pa' trampo con arranco Libertad financiera a ser la hueá que quiera el poder hasta los millones mi pensamiento pensamientos y era Con poco hago harto, quiero mejor de la billetera que no saca de Julián hasta cuando muera